¿Qué pasa, compitrunos, compitrunas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Extreme Shiny Lock. Madre mía, qué título más largo. Bienvenidos, chicos, al capítulo número 3 de esta increíble serie. Y un capítulo, chicos, que necesita todo el apoyo del mundo. Ya me habéis apoyado muchísimo en los dos capítulos anteriores, pero este es de especial y de vital importancia porque es capítulo de gimnasio. Me pongo los cascos, chicos, y os voy a enseñar el equipo Pokémon. El he leveleado porque como hoy toca gimnasio, pues he subido los niveles. Y mirad, Albi nivel 11. Tommy nivel 11. Susana y Fredo nivel 5. 6. Ya sabéis que son 5 niveles por debajo, así que están ahí, ahí. Eh, Albi ha aprendido canto. Que no está mal, pero... Pero está mal, está mal. O sea, bueno, el 55% de precisión es basurilla, realmente. O sea, es, es complicado, es jugársela. Y Tommy, que Tommy, madre mía, Tommy, demolición, pantalla de humo, ataques físicos por doquier. O sea, es que este tío, este tío no, no puede ir a peor. O sea, es que... A peor es imposible, no puede aprender un ataque peor directamente. Y luego tenemos eh, Bolton que sigue igual. Y Fredo que también, pues de puta madre, aprende Amago, claro que sí, Amago, un super poderoso ataque. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, chicos, chicos, no lo veo nada claro. No, no estoy preparado, no estoy preparado para el día de hoy. No, no lo estoy, no lo estoy. Toca combate y no estoy preparado. Ay, eh tú, un entrenador que se precie No puede negarse a un combate, no, tranquilo Que no me niego, necesito levelear O sea, directamente, necesito levelear Ya está es, Se vienen tensiones hoy, vale Se vienen tensiones, se viene Se viene de todo, posibles muertes Yo lo dejo ahí ya por si acaso, porque no vaya a ser Que luego, pues yo que sé, lo típico Que, que vienen los lloros Vienen los lloros, a ver Kingler Amigo mío, Kingler, Kingler, Kingler Vamos con Albi, necesitamos que Albi sea la estrella del equipo Al fin y al cabo El que mejor ataques tiene Es evolución Es la base de nuestro equipo De momento ¿Vale, chicos? Me tenéis que permitir Que use a Albi Más que al resto Hipercolbillo a muerte Chupavidas a muerte Y lo que sea No le afecta, tío Es tipo fantasma Metrónomo, verás ¿tú? Verás tú Kingler tipo fantasma Verás Tornado, bueno Bueno, vale Tornado Tornado te lo compro Tornado te lo compro Vamos con Chupavidas Chupavidas, Kingler más de la mitad, por lo menos, está a nivel 3 Está a nivel 3, poco eficaz Claro, es tipo fantasma, así que Es lógico que le quite poco Pero pero demasiado poco, ¿no? Ha sido esto Remolino Uf. A ver quién sale ahora Sorpréndeme, surprise, motherfucker Vale Vale, señor Tommy Vamos con lengüetazo. es tipo fantasma Debería ser muy eficaz ¿Qué? No le afecta ¿Por qué no la afecta? ¿Es tipo normal? ¿Normal fantasma? No entiendo nada Vale, Fredo, Fredo Fredo, hermano Has salido en el momento justo Vamos con pistola de agua A ver cuánto le podemos hacer a este Kingler Pistolita de agua ir bueno, bueno, bueno, remolino Se ha atascado Este Kingler se ha quedado atascado Quiere ver mi equipo Este este Kingler quiere ver mi equipo Vale, vale, espérate Que es tipo normal? normal Es normal fantasma, ¿no? No entiendo nada, o sea... Explicadme ¿Alguien? Si alguien me lo puede explicar eh, Claro, es que con este no le puedo hacer nada, tío Acojonante Este juego nunca dejará de sorprenderme Vamos con Fred otra vez Que no haga remolino, por Dios Que no haga remolino Este Kingler pesado Minuto 3 de vídeo y ya estamos con problemas En el primer combate, pero si no he llegado ni al gimnasio Cabezazo, verás Se sube la, la defensa, ¿no? Sí, la defensa Vale, ¿creéis que Beso amoroso ¿Le dormimos? Beso amoroso, vale <risa> Perfecto, así evitamos comernos ese cabezazo Que no las tenía yo todas conmigo, vale Que Abra tiene muy poca defensa Seamos realistas Vamos a hacer eh, pistola de agua El beso amoroso es Es clave, tío De hecho, para el gimnasio Poco se habla de esto, eh Poco se habla del beso amoroso El beso mítico, beso amoroso y cambiar Cremita de la buena. Vale, Fredo sube a nivel 7. Estupendo. Estupendo, estupendo, estupendo, estupendo, estupendo. Podrías aprender algún ataque, pero bueno, no está mal. Te lo compro. El siguiente te lo compro. Tommy quiere aprender presa. Tommy quiere aprender presa. O sea. No había un ataque peor. No, sí lo había. Sí lo había. Bueno, salpicadura, claro. Eso ya sería el descojone. Quitamos destructor, venga. Presa. Tío. Presa. Es acojonante, Tommy Tommy, a este paso no te quiero A este paso no te quiero, o sea, has venido para tocarme a mí Lo que viene siendo la huevera, ¿no? <ríe> es increíble Me das tres Pokéballs, gracias Muchas gracias, vamos a quitar a Tommy del equipo Porque ya está a nivel 7 Y ya no lo podemos usar, así que eh, perdona a Tommy, a Fredo eh, A ver, espérate, caja Pokémon Fredo, hermano, te vas al PC Hasta que lleguemos al gimnasio ¿Vale? Hasta que lleguemos al, al líder de gimnasio Que entonces ya te podré usar, así que le guardamos, no vaya a ser que se nos pase al 8 Y en el 8 sí que ya no podemos usarlo A ver, eh, otro combate, vale No sé cuántos combates nos quedan No sé si nos da tiempo a llegar a la línea de gimnasio Espero que sí, o sea, ya a ver, llevamos poquito tiempo de, de capítulo todavía eh, A priori queda el bosque verde Y ya es gimnasio, porque no hay ningún evento en, en Ciudad Plateada Así que, perfecto, modelo César. Madre mía, modelo, modelo, modelo Hija mía, ¿qué haces en bikini en mitad del bosque? ¿Se te ha perdido algo o, qué? ¿O me quieres decir algo? No, no yo creo que Yo creo que Shiny, chicos! Bonita Shiny! ¿Qué nivel? ¿Nivel 4? ¡Oh, nivel 4! ¡Nivel 4, hermanos! Bonita. ¿Tipo fantasma también? <Standard throat> ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es el día de los fantasmas o okay? qué? Vale, eh... tipo fantasma! ¿Kingler fantasma normal? Es que eso no lo, no lo llego a entender, si alguien lo entiende Que lo ponga en los comentarios, porque yo no lo llego a entender chupavidas vidas, es Fantasma, así que no le va a quitar Mucho, en efecto La mitad de la vida, pero bueno Dejémoslo pasar, necesitamos que Albi suba de nivel Así que vamos a seguir con Albi Hasta la arcada, hasta el vómito Hasta, hasta que la huevera le hinche Le hinche, vamos Que sea eso un buen paquete contigo Ahí está, chupa vidas, no lo, no lo mata, tío Ponerte de mía Es que me estás dando la turra, tío es que, es que no mato ni a un poli de nivel 4 ¿Cómo quiero, ma ¿Cómo quiero matar al líder del gimnasio? Yo creo que igual hoy Igual hoy deberíamos irnos a la cama <ríe> Y dejar de jugar Pokémon Porque debe ser que hoy no es el día Hoy no parece el día Ay, compañeros Compañeros de la metalurgia Compañeros del metal, compañeros Hoy puede ser un día catastrófico Lo estoy viendo venir Tres Pokémas me están dando pokeballs que me vienen de puta madre, porque eh, después de haber leveleado, he gastado muchas, porque estuve capturando ahí dragoners a saco paco. Y claro, los dragones no son fáciles de capturar. A ver, espera ¿me dejáis pasar? Gracias. Gracias, compañeros. A ver, queda poco, ¿no? ¿Cuánto queda, tío? A ver, eh, hitmonly, Vale, otro combate. Vale, ya está el final ahí. Vale, joder. Joder. ¿Quieres dejar de decir, vale? Vale. <ríe> vale, último combate. Del bosque verde. Vamos a ello, chicos. Señor instructor Sami. Le queda un Pokémon. Alakazam. Uh. Uh, cuidado, eh. Cuidado que esto. Que esto ya es más serio. Alakazam. Tipo siniestro eléctrico, ¿vale? Que tenemos a. a tenemos a Abra y sabemos de qué tipo es. Chupa vidas. Debería matarlo. Debería matarlo, ¿puede ser? Sí, ¿no? Vale. Vale, bien Esto de a saberse los tipos Ayuda bastante, eh, ayuda bastante No lo voy a negar Oh my god, oh my niggas Subes de nivel, Albi, ¿no? Dime que sí, dime que sí Es una broma Es una broma, ¿se ha quedado un pixel? <risa> vale, Susana aprendió hidrobomba Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, Susana Susana, bien, bien, ese Voltor Por fin un ataque, ataque tipo especial Ya lo podía haber aprendido Eh... eh ¿Cómo se llama? Tommy. Que es tipo agua Y atacante especial, pero no, se ve que no No era el día ¡Ay, Dios mío! hitmolly hitmolly ¡No me toquen los huevos! ¿Eh? ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo estar! ¡Déjalo estar! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos a la ciudad! A la ciudad plateada Increíble esto Es increíble, se ha quedado un píxel Nuestro Albi Vaya tela, vale, esto no es ruta nueva, ¿no? Creo que no, ruta 2 ¡Oh, Timmy! Nuestro pequeño Timmy ¡Mira si está aquí! ¡Hola, Timmy! ¡Timmy, has venido! ¡Has venido! Pero no, no te quiero, Timmy, no te puedo capturar, así que ruta 2, no es ruta nueva. Vamos a curar. Uf. Me ha dado microinfarto. Microinfarto. No hay combate, ¿no? En esta ciudad hay un gimnasio. Vale. Ojito con él porque es increíblemente fuerte. Ya lo sé. Ya lo sé. Cállate. Cállate. Ya lo sé. Ya lo sé. Déjame en paz. Aunque sí es duro de pelear más a tu favor. No, no. Cállate. Cierra la boca. La boquita, la boquita. Cállate Voy a darte esto como muestra de apoyo ¿Qué me das? ¡Oh! ¡Pociones! ¡Pociones! ¡Vamos! Vale Pociones bien Pociones bien ¡Claro! Pues ríete Pero puede que nos acabe de salvar Puede que nos acabe de salvar El, el combate O sea, el, el gimnasio Puede ser Vamos a curar, chicos Que estamos ahí con la vida pichipichasca ¿Pichipichasca? ¿Cuánto llevamos de vídeo? 10 minutos Bueno Bueno bueno, ¿nos dará tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tenemos que... Recor recordadme, recordadme, por favor, sacar a, a, a Abra, a Fredo, antes del gimnasio, desde el combate final, quiero decir. Y a ver si Albi sube de nivel, que, bueno, hay, quedan los subidos del líder, así que debería subirle, queda un puto pixel. Un fucking pixel. Al menos que está a nivel 12. Los Pokémon de, de, de... Del líder están a nivel 12 el máximo, ¿eh? Así que eso... Al menos eso me tranquiliza, pero... Pero yo... Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Chicos, gimnasio, gimnasio de Ciudad Plateada. Vamos a ello. Qué bonito, qué bonito. Oh, mira ese Raidon, mira ese Raidon en la estatua. Hola, has venido a estar al líder de gimnasio, ¿verdad que sí? Yo no soy entrenador, pero tengo un ojo infalible para dictar si un aspirante es digno de afrontar el reto. Y yo lo soy, claro que sí. Aquí en el gimnasio de Ciudad Plateada solo se permite entrar a entrenadores. Ah, es verdad, lo del tipo agua y planta. Vale, sí, sí, sí, tenemos, tenemos, tenemos. Tenemos un tipo agua que es Tommy. El poderoso Tommy con ataques físicos, aunque sea especial, pero da igual. Muy bien. Vamos al gimnasio, chicos. Vamos a ello. Primer combate del gimnasio, de ciudad plateada. Vamos a ello, chicos. Necesito ayuda, ¿eh? Necesito concentración. Necesito que levantéis las manos. Madre mía. Madre mía. Puede que esto sea la muerte. No, que no sea el fin del loque, ¿eh? Sería muy humillante. Un Pokémon. Drowsy si es pre-evolución, lo cual se agradece Y solo un Pokémon Así que, a priori, fácil Fácil Es Shiny, por cierto Vamos a ver, vamos con Hipercolmillo No sea tipo fantasma No, vale, gracias, gracias Hipercolmillo golpea más de la mitad Nivel 8, por cierto, me acabo de fijar Los súbditos ya tienen Los Pokémon por encima de mis no Shinies Gracias esto Esto ya... Indica Las curvas que se vienen, vale Hipercolmillo, Drowsy, todas por culo Y... Y Albi subirá de nivel, supongo, ¿no? Ahora sí, ahora sí ¡Uh! Gracias Gracias, Albi Nivel 12, estupendo ¡Oh! ¡Terremoto! ¡Fucking terremoto! ¡Oh, oh! terremoto fucking terremoto oh claro que sí! ¡Dios! ¡Es Dios! ¡Nuestro Starter! Terremoto, es perfecto para el líder, perfecto, madre mía, nos acaba de... a lo mejor es que puede que nos acabe de salvar, puede que nadie a tomar por culo, puede que nos acabe de salvar el puto loque terremoto, oh sí, oh sí, oh sí hermanos, oh sí, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto y terremoto, joder qué clave Joder, qué clave No teníamos ataques, no teníamos Me lo dijisteis, que no teníamos ataques buenos Y aquí está, Albi, con todos sus huevos A salvarnos, claro que sí Alto ahí en Klen, que todavía estás a 10.000 años de, lutar, de, de retar a Brock No, no Tengo terremoto y lo voy a demostrar Joder, chavales Joder Qué bien, qué momento, qué momentazo para venir Ahora estoy confiante, ahora estoy más confiante Ahora sí, uff, Nidoking, cuidado Cuidado, Nidoking, Cuidado, eh, nivel ¿Nivel 8? ¿También? ¿Puede ser? A ver Sí, nivel 8, vale Vale, uff, vale, terremoto Terremoto, vamos a verlo, vamos a probar El poderoso terremoto, somos más rápidos Y golpe, ¡Oh! Madre mía Fuerza lunar, cuidado Fuerza lunar, vale Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo si he dicho cuidado, es por algo, terremoto Somos más rápidos, no lo fallamos Y Nidokin Debilitado Dios, chavales Dios, el terremoto La salvación La salvación, la puta salvación Vale, vamos a curar Porque ese, ese fuerza lunar Ese fuerza lunar Nos ha jodido ¿eh? He visto que me ha quitado demasiada vida Demasiada, minuto 14 de vídeo Vale, vale, vale, vale, vale, chavales Concentración, tenemos que meter a... Por cierto, tenemos que meter a Fredo, ¿vale? Para el combate contra Brock A ver, estrategia Estrategia Tenemos beso amoroso Tenemos canto Tenemos terremoto Tenemos ataques, ¿vale? Podemos jugar Podemos... Podemos darle caña, ¿vale? Vamos a curarnos lo primero Y vamos a... Vamos a empezar con el beso amoroso, ¿vale? A mí el beso amoroso me gusta Abra es un Pokémon rápido O sea, es un Pokémon débil porque tiene muy poca de defensa física, pero es un Pokémon rápido, ¿vale? No, no quiero curar otra vez. Gracias, enfermera Joy. Espero. Esperamos volver a verte. No, esperamos que no me vuelvas a ver, ¿vale? Porque eso quiere decir que las cosas van. Van pues como tienen que ir, ¿no? Van, van sin necesidad de curar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a curar? ¿Para qué nos vamos a complicar? Si sí, no hay que complicarse, ¿verdad, Brock? ¿Verdad, Brock, hermano? Confírmamelo, compañero. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si es que, si es que, si es que esto, si es que esto, si es que esto no, es, Yo no estoy hecho para, este, para estas tensiones. No estoy hecho. A ver. Vamos a ver, chicos. A ver, concentración. Lo primero va a ser meter a Abra. A ver, no. Caja, ¿qué? qué? Caja de Pokémon, por favor. Caja de Pokémon. Abra. Añadir al equipo. Ahí está. Vale, y ahora... Pokémon. ¿Dónde está el Pokémon? Espérate. Aquí, Pokémon. Abra el primero. Yo creo que el beso amoroso... Sacarlo... No, no, no quería eso. No quería eso. Quería ponerle el primero, joder. A ver, mover... Ahora, perfecto, el beso amoroso nos puede hacer, primero, hacernos una idea de contra qué nos vamos a enfrentar y segundo, dormir, o sea, dormir que es la puta clave ¡Eh! Así que has logrado llegar hasta aquí, soy Brock, el líder de gimnasio de Ciudad Plateada, mi voluntad y determinación son tan firmes como una montaña y me gusta que eso se refleje en mi equipo Por eso todos mis Pokémon son de tipo roca, no, tira, tira Mentira. Ahora sí quieres desafiarme. Se nota que te impulsa un, el orgullo típico de los entrenadores Pokémon. Muy bien, demuéstrame lo que vales. Compañeros, compitúenos. Primer gimnasio de esta serie. Primer gimnasio, primer combate contra un líder. Levantad las manos, apoyadme, ayudadme en este combate. Líder Block te desafía. Cuatro Pokémon. Cuatro Pokémon, Tito. Tito. Tito. Tito. Bueno, Tito. Vale, Tito. Pues, Tito. Nivel nivel 12, lo sabía. Lo sabía, tío. Es pues amoroso. ¿Son más rápidos? ¡Son más rápidos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Vamos con Aldi. Estrategia, chicos, estrategia. Hay que cambiar. ¿Qué pasa aquí? Vale, cambiamos. Entra eh, Aldi. Sí, ¿no? Únicamente. O es muy pronto. Igual es pronto, ¿eh? No, da igual, da igual. Da igual, vamos con Alvin Con dos cojones Ahora debería estar dormido, ¿no? Si no me equivoco, debería dormirse sal, sal, sal, fuerza bruta Fuerza bruta, fuerza bruta Vale, soy tipo psíquico, soy tipo psíquico Lo aguanto bien, lo aguanto bien Y se baja el ataque Y la defensa, se baja el ataque y la defensa Claro que sí, pues terremoto Terremoto, muerte, terremoto Es volador, es volador Juego sucio Ay, ay, ay, ay, ay, juego sucio. ¿Más casualidades no pueden ser? O sea, es tipo volador y utiliza un ataque que usa mi ataque porque se ha bajado su ataque. O sea, yo, yo, es, que, yo es que alucino. Este juego no puede dejar de sorprenderme, tío. Hipercolmillo, debería morir. Hipercolmillo, no lo falla. Ahí está. Hipercolmillo, uff, más de la mitad, perfecto. Juego sucio. Me va a quitar, cuidado. Uff, qué leches me pega este grito, tío. Chupavidas, debería morir. ¿No? Chupa vidas. Además, recuperamos. Ahí está, se chupa vidas. Dito muerto. Y recuperamos vida. Perfecto, no es modificar la verdad que es tipo volador. Uf. Pues no lo había pensado, macho. No lo había pensado. Vale, primer Pokémon debilitado. Y Fredo sube nivel 8. Fuck. Fuck, no lo podemos usar más. Susana sube nivel 7, que está bien. Pero Fredo sube al 8. Uf. Vale, Poliwag. Poliwag. Poliwag. Vamos con Tommy. Vamos con Tommy. Eh. Es que estamos en poca vida. Y quiero calibrar primero. Quiero ir con un Pokémon siempre con vida o tope o casi tope contra un Pokémon nuevo. Porque no me la quiero jugar. No quiero sorpresas. Y se puede venir cualquier sorpresa. No queremos. Vale, Poliwag. Eh. ¿Pantalla, de. Para que falle Rayo confuso oh. Ay, ay, No te confundas No te confundas, Magnemite No te confundas, Tommy No te confundas, Tommy No se confunde Pantalla de humo Bien Bien Ojo ese rayo confuso, eh No es tontería, eh Vale, vamos con... Con lengüetazo Vale, lengüetazo Rayo hielo Rayo hielo Ojo, poco eficaz, ¿no? Soy agua, soy agua, soy agua Poco eficaz, bien Bien, ya no está confuso. Lenguetazo, paralízalo. Paralízalo. Uh. Uh. Papa, papa, papa, parálisis y, y, y batalla de humo. O sea, tiene que fallarlo todo. Vale, vamos con, con demolición. A ver. Rayo confuso. Lo falla. Lo falla, claro que sí. Demolición, le quita... No es muy eficaz. ¿Qué tipo es? ¿Volador también? ¿En lucha es poco eficaz contra el volador? Está paralizado. Grande, grande Tommy Que se demuestre que no está solo Albi En este combate, no está solo, claro que no Lenguetazo, le queda muy poco Está paralizado Otro lenguetazo, y este Poliwag Debilitado, dos Llevamos dos Pokémon ya, chicos Vamos, vale, le quedan dos ¿eh? Cuidado que no esto nos ha acabado Cuidado que esto no se ha acabado 59 puntos de experiencia, bien Vale, Krabi Krabi Seguimos me da más confianza eh, Ahora mismo Tommy Que Albi por la vida, básicamente Pantalla de humo Vamos a hacer la misma estrategia Maquinación Uf. Cuidado, eh Cuidado esto, se sube el ataque especial Mucho además mucho. Uf. Miedo me da esto tío. Vale, pantalla de humo Ahí está Recordamos Ah, espérate Recordamos que era tipo fantasma normal no tengo nada para golpearle Uf. Vale, pantalla de otra vez, vamos a ver qué tiene ¡Fisura! Madre mía, me, me ha dado un microinfarto Ostras, cuidado fisura, eh Bueno, le he, bajado, le he bajado la precisión, no puede aceptar fisura O sea, es que como acierte fisura ya Es que, lo mmm, que sé, me pegó un tiro Vamos con Susana con Susana sí que tengo para golpearle chupamidas y bomba Y danza, de teo. ojo, eh Se viene Vamos con Susana, venga Susana se va a sacar los huevos en este loco, ya verás En este combate, golpe cabeza ¡Lo evita! ¡Lo falla! Golpe cabeza, cuidado, eh Eh... Danza, de teo. Somos más rápidos, ¿vale? Somos más rápidos incluso con Voltor Que está a bastantes niveles por debajo, ¿qué minuto va? 22 ya Madre mía, pero como pasa, el, como pasa el tiempo. Golpe cabeza, golpea, vale, cuidado, cuidado, Susana, Susana, Susana. ¡Wow! ¡Me ha quitado mazo! Chupavidas, vamos a recuperar. Chupavidas. Es fantasma, no lo voy a quitarle mucho, eh. Uf, espérate que igual me mata, eh. Ojo. No hagas golpe cabeza, no hagas golpe cabeza, no hagas golpe cabeza. ¡Lo falla! ¿Hidrobomba? Me he subido algo especial, eh. ¡Hidrobomba! Vamos allá Vamos allá Vamos, Krabi Vamos, Krabi ¡Vamos! Sí, le quita mucho Le quita mucho golpe cabeza, No lo falla No lo falla Bueno, era, era... Era asumible, chicos Era asumible Pues Albi Solo nos queda Albi, eh Cuidado Cuidado Voy a hacer terremoto Voy a hacer terremoto Terremoto contra Krabi Vamos allá Terremoto Son más rápidos Son más rápidos Krabi debería morir Debería morir Vamos No, no muere No muere No muere No muere no muere. con tu cabeza ¡Lo falla! ¡Lo falla! Terremoto otra vez Y Krabby muerto Krabby muerto Sí, le queda uno Le queda uno Le queda uno Susana, lo siento Susana Nuestro... Nuestro volto ha muerto, tío Pero era normal O sea, es que necesitábamos... necesitamos apoyo, chicos Necesitábamos apoyo Vale Vale ¿Qué queda? Chance Uh ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh. Sí. Vamos a hacer la de pantalla humo otra vez, eh. Minuto 24, me da igual, voy a ir tranquilo, chicos. No chicos, no puedo. No puedo jugármela. Madre mía, ¿vamos a pasarnos este gimnasio? ¿Puede ser? Es, es, que, es, que, es que, es que, estoy flipando. Chansi. Chansi. Chansi. Chansi. No es Mewtwo. Eh, pantalla de humo? Clavo cañón. Clavo cañón. Vale, uno, dos Golpe crítico, tócate los huevos Tres, tres golpes, bien, bien, bien Agua asequible Pantalla de humo Estaría muy bien paralizarle también, eh Voy a hacer otra pantalla de humo La pantalla de humo nos ha salvado, mazo, eh ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho mofa? <risa> Hijo de puta Ahí sí que me ha pillado, eh Pues... lengüetazo si fuera un chansi de verdad Espora Chansi con espora, chicos Chansi con espora Y clavo cañón Bueno, clavo cañón Si no tiene nada más Tiene espora, clavo cañón Me ha hecho algo más Doble ofetón, que lo falla Y ha hecho algo más Espora y mofa Y mofa, es verdad, ya está Vale, vale, vale, vale, vale. Son ataques asequibles son ataques asequibles Mofa, vale, no importa Perfecto, perfecto Vamos, se ha despertado, lengüetazo, paralízalo Paraliza, es muy eficaz, es tipo fantasma Se paraliza Vamos, vamos Lengüetazo otra vez Ahora somos más rápidos, somos más rápidos Ahí está Dos golpes más, está paralizado Está paralizado, chavales, chavales La estrategia ha funcionado Y Albi no ha sido necesario ¡Sí! Sí, el terremoto ah, Bueno, sí que ha sido necesario, obviamente, ha sido bastante necesario Pero Pero bien, chicos, bien, bien Bien, minuto 26 de vídeo, oh my god Oh my god Lo que ha durado este vídeo, lo siento, chicos Lo siento, pero tenía que tomármelo con calma, ¿vale? Tenía que tomármelo con calma, lengüetazo Lengüetazo, y conseguimos La primera medalla Sí <risa> Vale, vale Tommy sube al 13. ¿Y Albi a lo mejor también? ¿Puede ser? Ya se ha dado mucha experiencia Pero mucha experiencia Fredo al 9, madre mía Fredo, no te voy a poder usar hasta dentro de 10 ¡Oh! Tóxico Beso amoroso, tóxico ¿Este Pokémon? ¿Este Pokémon es de los stats? Te he subestimado, por lo visto, sí, me has subestimado Susana, hermana, has caído Pero por un bien común, claro que sí, como prueba de tu Bueno, espera, aquí lo dejamos chicos, que, que se nos hace tardísimo nos vemos en el próximo episodio, chicos Muchas gracias por el apoyo Dejad un super like de compitrono Como digo siempre Apretad ese botón como si no hubiera mañana Y nos vemos en el próximo capítulo, chicos Chao, chao